Muy buen día, bienvenidos a este tutorial sobre autoevaluaciones para la modalidad a distancia. Las autoevaluaciones son cuestionarios que va a desarrollar el estudiante al finalizar eh, su unidad de aprendizaje y está dividido por semanas. Vamos a ver eh, qué lineamientos debemos considerar para la elaboración de estas preguntas. En total, vamos a elaborar cuatro autoevaluaciones, uno por cada unidad de aprendizaje. Cada autoevaluación va a tener 10 preguntas del tipo objetiva, es decir, es una pregunta o eh, enunciado, eh, va a tener cuatro alternativas de respuesta y va a tener una retroalimentación. Las preguntas cuentan con tres niveles, que son el básico, el intermedio y el avanzado. Las preguntas de nivel básico pueden plantearse eh, de tipo eh, preguntas de memoria o definición de conceptos. Para las preguntas de nivel intermedio eh, se plantean eh, las preguntas que requieran algún tipo de análisis. Eh, diferenciar entre dos conceptos sería un ejemplo. Que tengan algún tipo de cálculo o que involucre eh, mayor cantidad de actividad para la resolución. Para las preguntas de nivel avanzado podemos usar escenarios hipotéticos donde vamos a aplicar ejercicios o preguntas. Por ejemplo, Juan compró un departamento y hay un, un pequeño caso Un robot necesita aprender el mejor camino para salir de un laberinto Y ahí plantear lo que se va a preguntar Y en estos, en estos ejemplos nos muestra las situaciones o casos reales o hipotéticos Donde el estudiante debe analizar o resolver lo solicitado Para la redacción debemos considerar un enunciado pregunta que sea breve, clara, entendible y principalmente que al ser leída eh, deje sumamente en claro qué es lo que se debe responder, resolver o hallar. Para los enunciados de las preguntas, nunca utilizar enunciados negativos. Por ejemplo, no, no usar no es la respuesta correcta, no usar no es un concepto de, etc. ¿no? Cualquier enunciado o pregunta que tenga dentro, ¿no? eh, evitarlas y no incluirlas en las preguntas. Se redactan cuatro alternativas de respuesta, y la alternativa correcta siempre va a ser la alternativa A. Las demás alternativas B, C y D, los distractores, deberán contener la misma o similar cantidad de palabras que la respuesta correcta. Los distractores deben ser similares a la respuesta correcta y tener una relación con el tema de la pregunta. Finalmente, la retroalimentación es una explicación breve de la respuesta correcta ¿no? y que responde a su vez a la pregunta o enunciado planteado. Debemos evitar repetir solamente la alternativa sino que indicar o explicar o brindar una explicación más extendida los motivos o en caso sea un problema, eh, la resolución a la pregunta. Entonces, eh, es una breve explicación, como vemos acá en la imagen del ejemplo. Finalmente, eh, en estas tres partes, ya sea en el enunciado el pregunta, en las alternativas de respuesta, como también en la retroalimentación, podemos incluir figuras, tablas e imágenes. Muy bien, entonces veamos un ejemplo. Las preguntas, ¿no? Acá tenemos, como hemos visto, son 10 Preguntas, tenemos nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Muy bien, entonces, eh, ¿qué es lo que se debe decir? La pregunta debe ser breve y debe al leerse entender que se va a responder. Luego, la respuesta correcta siempre es la alternativa. Los distractores deben tener relación con la pregunta. Y debe ser tamaño igual o similar a la respuesta correcta. Obviamente, por motivos de redacción, por ejemplo, la respuesta correcta tiene cinco palabras. Y las demás, por ejemplo, este distractor tiene siete palabras. Obviamente, por tema de redacción, va a eh, cambiar un poco ¿no? la, la cantidad de palabras. Pero tiene que manejarse entre un, un, un intervalo no muy lejano. ¿no? Por ejemplo, son cinco... La, la, los distractores pueden ser 5, 7 o 8 palabras ¿no? Lo que sí no, debemos de evitar, por ejemplo, que la respuesta correcta sea tres líneas de, de alternativa ¿no? Y las demás distractores una sola línea Entonces en esos casos sí hay que corregir y hay que ajustar Evitar también hacer eh, las preguntas muy largas, las alternativas también muy largas No, no es didáctico, más bien eh, máximo yo les recomendaría que sea una extensión de dos líneas O de dos a tres, a tres líneas como un máximo y bueno, y tenemos la retroalimentación que como se, se dijo es una explicación. Muy bien, entonces este es un ejemplo que se le va a proporcionar para que ustedes puedan consultar de la autoevaluación. Veamos ahora, eh, hemos hecho algunos cambios y hemos incluido una plantilla. Entonces se le va a entregar este archivo plantilla autoevaluación eh, que, que tiene la extensión dotx. .x. Entonces al abrir nos va a pedir completar ciertos campos por motivos de ejemplo, vamos a elaborar una autoevaluación que es la unidad 1. Entonces, ingrese si ingresa el número de autoevaluación, como es la unidad 1, va a ser la autoevaluación 1. ¿No? Si fuera de la unidad 3, por ejemplo, tendríamos que ingresar el número 3 que correspondería a la unidad 3. Aceptamos. Luego nos va a pedir, cada autoevaluación tiene dos semanas. En este caso, como es la unidad 1, vendría a ser la semana 1 y 2. Si estuviéramos en la unidad 2, sería... Eh, semana 3 y 4 y así sucesivamente ¿no? hasta la semana eh, octava ¿no? que sería la cuarta unidad y tendríamos que llenar semana 7 y 8. Motivo de ejemplo, semana 1, ¿no? semana de evaluación, la primera, y la siguiente semana de evaluación sería la semana 2. Aceptamos y finalmente ponemos el nombre de la asignatura. Recordad poner tal cual está en el sílabo, respetando mayúsculas y minúsculas, ¿no? Criminología, por ejemplo. Muy bien, le damos a aceptar. Ya nos generó. Eso es lo que habíamos ingresado. Me genera automáticamente el nombre de la asignatura que es este. El número de la autoevaluación que es esto. Y la semana 1, como les dije. Y la semana 2, aquí está. Muy bien, entonces ya está el formato. no Listo para que lo realice el docente. lo que más puedo hacer? Eh, hemos hecho algunas variaciones y hemos incluido nuevos tipos de eh, preguntas. ¿Dónde ubico ese tipo de pregunta? Me voy al menú insertar, me voy a elementos rápidos y ahí tengo 11 tipos de preguntas. El primer tipo, a ver, vamos a ver, vamos a repasar uno por uno bien rápido. El primer tipo son este, de tipo arrastre, debe incluir una figura y qué es lo que va a hacer el estudiante en el aula virtual va a tener este concepto, le va a hacer clic y lo va a arrastrar a la parte correcta de la, de la figura o imagen. Bien, ese es el primer tipo. Y aquí hay un ejemplo, no sé, sea, lo pueden decir, ¿no? La parte azul es frontal, amarillo, parital, etcétera, ¿no? Que es la respuesta correcta. Muy bien, el siguiente tipo, igual, menú insertar, elementos rápidos. El segundo tipo es calculada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Que en tiempo de ejecución, aleatoriamente se calcule un, una fórmula, ¿no? Para eso el docente debe decir, indicar la fórmula, en este caso es distancia sobre el tiempo, que distancia está en kilómetros y el tiempo en horas. ¿Y cuáles van a ser las variables? Kilómetros y horas. Y debe indicar un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al, al estudiante A le va a presentar un valor, digamos, 1 en kilómetro y en 3 horas, por ejemplo. Y al estudiante 2... O al estudiante B se le va a presentar por ejemplo el valor 2500 y acá eh, en horas le va a presentar 5 ¿no? Entonces va a ir variando de estudiante a estudiante eh, estas variables cuando abran la pregunta Entonces eh, ¿Qué es lo que se debe considerar aquí? Poner correctamente la fórmula ¿no? eh, que se está preguntando y correctamente las variables y correctamente los, eh, el rango de valores bueno, y siempre conservar eh, este, uh, esta última parte que es el número 8 en 20, ¿no? Que es un tipo de pregunta calculada. Veamos, no es, la eh, no es el único tipo, tenemos más tipos. Eh, calculada con múltiple, que es lo mismo, pero la diferencia es que en las alternativas podemos poner una fórmula que calcule diferente, ¿no? Obviamente la respuesta correcta del de área va a ser multiplicado largo por ancho, ¿no? Y en las demás alternativas podemos poner cualquier otra fórmula que sería largo entre ancho, largo más ancho y largo menos ancho, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí en este caso se está calculando, también le voy a mostrar de manera aleatoria. Considerando los mismos valores, ¿no? Hay unos valores que hemos ingresado, entonces entre estos valores va a fluctuar lo que se le va a enseñar al estudiante. Veamos el siguiente calculado, a ver. La calculada simple que es similar ¿no? que el anterior. Recuerden que es eh, valores, la fórmula y el rango ¿no? de, de las variables. Y debe, los rangos, el rango debe ser eh, la misma cantidad que las variables. Si incluimos tres variables, debemos incluir también tres rangos. Recordar esto. Y no olvidar siempre incluir esto, ¿no? el número de ítem que con eso se identifica para nosotros virtualizar y sabemos que es un tipo de pregunta calculada. Muy bien, siguiente tipo, tenemos emparejamiento, esta es la clásica pregunta, correlacione columna A con la columna B. Entonces, ¿qué es lo que debemos poner? Una pequeña tabla, acá no se ve el cuadro, pero es una pequeña tabla donde tenemos los conceptos en una columna A y tenemos las definiciones en una columna B. ¿Y que se le va a poner? Simplemente la retroalimentación, entonces esto uno con el concepto. Esto podría también ponerse así, ¿no? Paso 1, que vendría a ser esto, paso 2, paso 3, ¿no? Por motivos de evaluación, solamente se puso uno ¿no? Entonces puede ser cualquier concepto y ponemos el concepto punto y a continuación su definición y a nosotros lo emparejamos, ¿no? Entonces es un tipo de pregunta para correlacionar columna A con columna B. El siguiente va a ser multi-choice que es eh, la pregunta que ya hemos conocido entonces no hay más que explicar en eh, la pregu las preguntas clásicas que ya tenemos acá muy bien entonces esa es la multi choice la otra es eh, numérica cuando la pregunta es de tipo o la respuesta siempre es un, un, una fecha un número no por ejemplo, acá se podría aplicar para cursos de química cuál es el peso atómico de tal elemento, ¿no? Y de frente entre un número. Entonces, así de sencillo, ¿no? Siempre la pregunta y de frente la respuesta. Vamos a ver el siguiente. Opción múltiple. En este caso es el mismo que multi-choice, pero acá le hemos incluido el ejemplo, ¿no? El primero, multi-choice, es simplemente la plantilla y acá le hemos incluido más bien el ejemplo. Entonces, hemos querido ponerlo también, ¿no? Para que se ponga como ejemplo. La siguiente vamos a ver. Respuesta corta. Esto es cuando tenemos dos alternativas, ¿no? Este es para hacer enunciado de tipo comparativo. Aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, aquí podemos poner en qué etapa se ubica este enunciado, ¿no? Etapa primaria, secundaria, por ejemplo. Entonces, estas son las dos opciones y el estudiante, acá está la respuesta correcta, tiene que completar, la, en este caso, el concepto, el ítem o el término que correspondería al enunciado, ¿no? Muy bien. El siguiente vendría a ser respuesta, si no me equivoco, anidada. Eh, esta es eh, la clásica que tenemos aquí, esto lo podríamos reemplazar por un guión, ¿no? la, la clásica pregunta para completar el espacio eh, en blanco, ¿no? Entonces aquí podemos poner los enunciados y eh, entre paréntesis la respuesta correcta de la palabra que correspondería completar, ¿no? Muy bien, el siguiente tipo, que es verdadero y falso, que es el último tipo. Entonces nosotros ponemos un enunciado, y aquí siempre cuidar que esto sea, reiniciar siempre, ahí ven, ¿no? verdadero y falso, ¿no? Entonces solamente va a responder si este enunciado corresponde a ser verdad o una falsedad, ¿no? Y ya estaría Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con estos nuevos formatos? Pedirle al docente en nuestra reunión que al menos una de este tipo de preguntas Pueda él plantear en sus autoevaluaciones Entonces tenemos 10 preguntas disponibles Entonces yo voy a trabajar con el docente y yo le puedo decir Profesor por favor implemente una Entonces por ejemplo en el lugar de la 10 Le puedo decir profesor implemente una pregunta de verdadero y falso por ejemplo ¿no? Le pongo acá y ya está, entonces yo como diseñador instruccional no le voy a entregar este archivo que sería la plantilla, sino yo lo trabajo previamente como he hecho ahora, le voy a dar a guardar y me va a pedir guardar en docx, ¿no? Recordar que la plantilla es dotx, ¿no? Entonces eh, la plantilla que le debo entregar al, al docente va a ser docx, docx, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a guardar, le voy a poner un nombre adecuado, para eso voy a navegar... Eh, la ubicación donde tengo mi carpeta. Navego y le pongo por ejemplo autoevaluación. Le puedo poner unidad 1 criminología. ¿no? Criminología. Guardo. Y observemos que se ha cambiado el título. Ahora es unidad 1 criminología. El nombre que le hemos puesto. Y en este caso es docx. Entonces, eh, si yo cierro este archivo. Ya se cerró la, la plantilla y también el archivo. Entonces, este archivo de acá que he generado, acabo de guardarlo. Este es el que yo voy a hacer. Y le voy a entregar al docente, ¿no? Entonces, lo mismo puedo repetir para la siguiente unidad. En este caso, vuelvo a, vuelvo a armar eh, lo que... O vuelvo a ejecutar la plantilla que sería x Le doy doble clic. Y para este caso, vamos a hacer que sea de la unidad 2, ¿no? Entonces, eh, sería 2... Y serían las semanas 3 y 4, ¿no? De, de la misma asignatura, ¿no? Criminología, criminología. Entonces, esto recuerden que le tengo que hacer la instrucción al, al docente en, en la respectiva reunión para que sepa cómo llenar, ¿no? Entonces, eh, incluye una nueva pregunta de este tipo. Ahora yo quiero que me ponga una pregunta o coordinamos con el docente que me ponga una pregunta. Que sea del tipo de correlación, ¿no? entonces vamos a correlacionar emparejamiento Entonces le pongo esto y ya, entonces y lo guardo En este caso ya sería, le pongo más opciones Lo, lo vuelvo a, a guardar en la misma carpeta Y le pongo el nombre, ¿no? en este caso ya sería unidad 2 criminología y este archivo que acabo de generar, este es el archivo que le tengo que mandar al docente. Entonces, como verán, ya se ha generado eh, dos, dos archivos. Entonces, estos son los archivos ya listos para trabajar que el docente debe recibir. Y eh, abrirlos y ahí ya desarrollar el contenido de la autoevaluación. Y vemos, por ejemplo, hemos cambiado la número 10. Que es de correlación, ¿no? Emparejamiento. Entonces ya está. Listo. Entonces, este es la. El nuevo formato y las innovaciones que hemos. Puesto para las autoevaluaciones Muy bien, entonces esto es todo lo que debemos considerar Espero que les haya sido productivo Este video tutorial. por favor eh, Tengan en cuenta estas recomendaciones eh, Todos los lineamientos cúmplanlo Para que se pueda diseñar un buen eh, autoevaluación Entonces, muchas gracias por su atención eh, Hasta el siguiente tutorial Buen día.